Herminio Alberto de Jesús se presentó este lunes ante el Comando Noreste de la Policía Nacional para denunciar que fue víctima de engaño a manos de un desaprensivo que se dedica a ofrecer servicios para facilitar el registro de motocicletas que se enmarca dentro del plan del Intran. A sacar los papeles, la licencia y un duplicado de la, de la matrícula y halló el señor que me la puso, me la puso toda fácil eh, me dijo que me iba a ayudar allá, que no tenía que hacer fila en el Intran. Eh, me dijo que me ayudaba a sacar el duplicado y, y yo lo no cargaba la testica de, de, de la vacuna. Y él me dijo que me la saqué, eso no era nada, que eh, se a eso. Eh, fuimos allá al Intran, habló con un tipo y le dijo que, que yo no podía hacer fila. Eh, cuando salió de allá, de la reunión de la tipo, me dice, esto sale por yo, si yo resuelvo y no tengo que hacer la fila, eh, yo no tengo problema, yo gasto 100 pesos. Dice, pues, allá hay que dar 1.600, si allá hay que dar, por pues, lo... o sea, en un, en un poco tiempo le di 3.000 pesos, en poco tiempo, para hacerlo, dice, usted de aquí a la 11 tiene todo. En regla, tiene, va a tener su licencia, va a tener su duplicado, va a tener todo. El eh, seguro, me quitó el cuento de seguro también. ¿Y qué pasó entonces? Nada, que me dejó sacando esta copia. Me dijo, saque esa copia. Cuando salí afuera, él no, ya no estaba. Más luego viene otro por, por la vuelta del banco. Y me, me dice, yo no lo había visto, está tumbado. Otros ciudadanos han sido víctimas de estafas, pero se negaron a presentarse ante las cámaras. Aseguran que le cobran hasta tres mil y cuatro mil pesos para ayudar a agilizar el proceso y evitar las largas filas, pero que al final desaparecen sin entregar los documentos correspondientes y tampoco el dinero. Hacen un llamado a las autoridades a prestar atención a la situación para evitar que otros sean víctimas. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.